Gremio de Productores de Televisión ¿Sabes a quién odio? A las tropas Sí, también yo Oye, oye, oye ¿Quién eres? Soy Peter Griffin Soy el tipo que arruinó la televisión Y soy el que la va a reparar Oigan, arruiné la televisión Tienen que ayudarme a repararla Ajá, hasta que por fin les ganamos en algo a ustedes